fotos del recuerdo. yo no le doy fotos que me vista cara de, de piche estando pero fracasado güey No, sin agraviar, no, no, digo, le estamos echando Okay. <risa> ok ¿Listo señor ok qué? <risa> Estaba viendo la grabándome de eso <risa> ¿Lo viste? señor ¿El está prendido? Sí señor, sí, señor. Hey, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No trae el freno, además. No. Está muy raro, güey, sí, porque, raro, porque cuando, cuando siente que, va, a, a, a a que, pegar, que, que va muy cerca, se frena, güey. Para mí yo pensé, pero no, güey, no. o sea, va eh. normal, eh. Sí, sí. pero de repente Se frena, sí, siente ahorita. que hay aquí como que no la va a librar y. Eh. ¿Lo viste? Sí. La mamá. Eh. Vente, pinche Willy. Listo, Sateo, el, sí. el jardinero de los hijos sí. Que sí. se le pone todo. Este es el Willy de los. Sateo, me puedes hablar. Sí, señor. Este va a ser el tono de voz. 1, 2, 3, 4, probando Jacamate Redus. Ahí está. Aquí Torre Blanca cambio <risa> Alex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 Ya estamos ¿Qué te lanzas a caras de mi miembro? ay ah, ay. ya, ya. <risa> y Estarás tan narizón Tú me dices pinche Jorge Alberto de mierda ¿No le hablas así tú a tu gente? No. Yo sí lo digo así, yo ¿sí? ¿sí? no lo no, sé, yo te conozco. Pues así, deberías de, de terminar. Escúpela a esa gente. Crees que, ¿Tú crees que funcionaría? No, por supuesto, así se enamoran más rápido. Y no luchas, no luchas. No, güey, no, he, he boxeado y kickboxing la chinga, pero leve, güey, así. Ahora sí que cuando puedo, agarro ritmo sí. y de repente se me atraviesan los viajes, ya vale, verga, sí. sí. Wey, ya no le doy. ¿Estás de chinga? Sí, cabrón. Un chinga, güey lo ha Chávez para el, el jueves. De, el este, nada más déjame ver, se ver se se se da, si, pero, si pero, le da. Este, no le voy escuchas? a dar unos vuelos. Los vuelos los saco yo, güey. Okay. Nada más dile a tu mujer que. ¿Puedo chaccar con Y si sí. no, no son para el viernes, puede ser para el sábado, para el lunes, para el día que quieras, ¿eh? Okay. Trajiste el cable o no? Vamos a olvidar. Julio, ¿puedes hablar por favor? 1, 2, se van Es igual que la mía, ¿no? Este es. Alex, ¿puedes hablar por 1, 2, 3, 4, 5! 7, 8, 9, 10. 11, 12. Ahí estás, corriendo audio. Están corriendo las camas de adelante, sí. Te invitamos a comer, mi rey, ahorita si quieres. ¿Sale, vale? ¿Qué hay, te gusta, gusta comer? Un sushi, o lo que quieren. Marisquito. ¿Te gusta, ¿no? marisco, marisco, marisco. ¡A huevo! ¡Ah, pues sí, pues sí! ¡Extraña su pinche tierra! ¡A huevo! Ya ponte la máscara, pinche Messi. Ahí te va, mi rey. Y te queda a Leonel Messi. Aquí hacen buenos mariscos también. ¡A huevo! No, mamá, te vamos a llevar al más cabrón que hay. Eso es nada más una mamada de. Gracias. No hay cubiertos, no hay eh, platos todo así güey llegan y te dan la bolsa de mariscos güey está muy no, cagado no, no la vamos con que nos vamos a meter <ríe> carne. ¡Te lo vieron Justin Bieber está ahí volante con el escorpión <ríe> Justine, sí, decir, es yo, es decir, Justin Bieber sí fue el de ser Yuri pasó a no sé si quitarle el techo Qué que no por la de la luz sí. ay vas a llorar pendejo <ríe> no mames <ríe> ¿Tú tienes así, cerditos, que trabajen pera, contigo? Pera, pera, pera, pera, pera. Sí, claro, el Héctor me caga. Todo, todo, Porque el el Héctor fasto, Siempre ¿no? la caga, sí, siempre. ¿Qué quieres, que ahora qué? Ahorita que apagaste la, la, la esta se apagó. Yo no pagué nada, la prendí. Ya. Ya, la madre. Y aparte de zongones. ¿Les das de comer? Sí. Oh. Come, caga, duerme en mi casa. ¿Pues es que es se caga? Se caga en la sala como los gatos. Pues sí, pero se acostumbran a que uno los trata bien, como si fueran seres humanos, uh -huh. y entonces toman el tiro. En realidad son esclavos. Pues sí, pues no mames. <risa> <risa> Saludos al dinosaurio. ¿O qué eres hoy? Escorpión. Hoy eres escorpión fase 1. <risa> señoras y señores Estamos aquí al piche California Ahorita las inmediaciones de Glendale Porque así, este, Los Ángeles Es una pendejadita y todas las demás Son otras putas ciudades, pero esto es Glendale Y está con nosotros LONDROAD, LONDROAD, LONDROAD EW Sube voy, súbete cabrón Súbete súbe, cabrón Tenis y botas, mi amigo. A huevo. Digo, tenis y te No se agüita, no se agüita, no la hagan de pedo. Man. Tranquilos perros, que vengo con el picho de Julión. Ah, <risa> es que el señor se ve que no sigue a Julión. Se ve más como de Belinda. <risa> o de la abuelita de Belinda. Si no se puedo mover, chingada madre. Sáltale. ¿Le vas a poner mamón? Hola, hijos de su pinche madre. Con permiso, voy a pasar. <risa> ¿Qué traza, pinche Julián? ¿Qué puedo hijo? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Gracias, todo bien, ¿usted? También, chingón. Qué buen clima nos tocó hoy. Te tocó bonito clima, qué eh, qué Chilango. Clima. Bienvenido. Muchas gracias. Ahora sí, Julián Álvarez ahí está al sí, volante es orfeño, con el escorpión dorado. Ah, perdón. ¡Julián Álvarez! ¡Y su norteño, norteño banda! A ver, pendejo, tienen que decir su norteño banda. Chica <risa> tu madre, pendejo. Ejemplo, ¡Julián Álvarez! y un norteño, norteño, norteño banda! ¡Al volante que el escorpión dorado! Exactamente. ¿Estás grabando? Sí. Eh. Grabando. Escorpión dorado. Ahí está. Parte. Muy bien. Ahora, dame un segundo, dame un segundo. Yo lo no estoy grabando. Chingón. Ahora sí grabando audio, ahora sí otra vez Sync. ¡Ahora sí! Aquí, aquí sí grito como pinche luego se, se enojan. Estamos en Miami, ¿no? Se enojan, ¿no? pero sí se, sí pero sí, todo el mundo es como que... Siento que se sorprenden un poco. ¿Por qué se van a sorprender? En Miami también son bien pinches escandalosos. Hay mucho pinche latino loquito, ¿no? Eso sí. Eso a huevo. Sí entonces... ¡Ahora sí! <risa> sí, pero no con máscara güey. güey. <risa> ¡Letsi al volante con el pinche super escorpión de ¿no? la fase 4! Grabando, eh, Carlos, quieres, bueno, estamos. estamos grabando audio. como ¿Quieres decir algo? ¿Qué ¿Cómo está? ¿cómo están? ¿Cómo están? Este, yo voy a manejar porque este escorpión es muy bruto para manejar, no tiene ni idea, anda siempre como tiene infecciones. Entonces, se vaya, de, vaya de aquí al lado. Este, ya, súbete. Con todo el seguro, ¿verdad? Déjame bajar la. ¿Cómo se le baja la ventana? y está, ni vas a poder pinche manejar, cabrón. Oh, ¿Tú bueno. crees que es bien pinche fácil manejar es con que... un putero de cámaras enfrente de, de ti? Por supuesto que no. ¿Te crees pues, muy o sea... chingón, cabrón? ¿Cómo le dejo aquí? Uy, mira, estos son de los nuevos que son eléctricos. Ah, ya ya claro. no se usan las manijas, señor. Claro, claro, sí, ya sabía <risa> yo sí soy de la pelea pasada. Este, Pues resulta que como este hombre necesita fama, me llamó para hacer una entrevista y todo el rollo. Me llamó porque me va a presentar a Mario Castañeda. Eh, Entonces, le es que vamos a ir sí. a recogerlo ahorita. El otro día también, acuérdense que hicimos. Una entrevista con Mario y también le dije: Pues, como necesita fama el señor, pues, se juntan conmigo. Entonces, bueno, bueno, aquí estamos. A todos ustedes, saludos, buenos días, buenas las tengan y mejor las pasen. A todos ustedes a su sí, madre. Eh, no, no, ven, ven, ven, porque no quería venir. Saludos, hermano, saludos. ¿Sí? saludos a tu mamá, nos vemos. Dice que bajes tu espejo, que te dejes de ver en el espejo. Bueno, pues vámonos. A ver, te voy a quitar aquí unas gorras y. ¿Qué? aquí eh, qué está, estaba, sentado, cabrón? Ah, mira. Vamos sí, bueno, a ver. Man, yo, pinche yo quería, miedo, Desde que estrenó esta cosa este hombre, que un día llegó por allá. Ah, déjame. Ni le sabe, cabrón. No mames, nos vamos a romper nuestra pinche madre, cabrón. La, no, la mames, tuya, porque la villa ya se murió. No mames, no, cabrón. La a ver, déjame ver, déjame ver. Vamos a echarnos un. No, a... si Ni siquiera estacionarse súper. No, no mames, si no es súper cabrón, güey. No me espantes, ¿eh? Porque Tama, no tengo seguro contra accidentes. De... No tengo nada en contra de la gente de la tercera pasé? edad, pero. Ya, ya, ya, ya, ya, ya bueno. Tengo un poco de miedo en esta <risa> ocasión. <ríe> bueno, pues vamos a El ver. Señor, le va a romper. Le va, la va a rayar. No, ya Ahí no pasa. No mames, ya pasa. Carlos, qué pedo. Si soy piloto y no de estufa, no como tú, que eres chambón. No mames. Bueno, no. pues ahora, ¿a dónde vamos? ¿A dónde quieren ir? A sí. ver, para los que sean eh, de, pues de este siglo, ¿no? Este, de... no, no del siglo XIX. De Yo sí soy del siglo pasado. ¿Dónde dejaste <risa> el pinche avión, güey, qué pedo? Pues es que lo dejé arriba del, del lugar este, de, del cinema Coyoacán, esperándote, porque por cierto, al señor se le ocurrió llegar bien tarde. No, mames, ¿qué voy a llegar tarde? Sí, claro ah. que llegaste tarde, bebé. Nos claro habíamos que quedado no. de ver una hora. Ajá. Y después de esa hora llegaste bien tarde. ¡Claro que no! Claro que sí, estabas viendo no sé qué película ahí. ¡Ah, se sí, estaba viendo porno! ¿Me regalas por 1, 2, 3, 1, 2, 3, bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Listo, 4. Gracias, señor. Por favor, me regalas probar. <risa> 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡No mames! ¡Vamos a chocar! <risa> ¡Ya valió verle, Gabriel! <risa> ¡No mames, cabrón! ¿Tú eres el que sale en la serie esa de los narcos? No. Ah, ¿Cuál, pensé que venías caracterizado de. de, de, de, de narco, señor acero, Rosario Tijeras. De las que están de moda. De esas pinches pendejadas. O han hecho cosas de El churro. ¿Ustedes conoces a mi carnal? ¿eh? eh, a churros sí. No, a, mi, a mi hermano. Ah, a tu hermano sí, en varias ¿Sí? ocasiones. Cada que voy a Ciudad de México siempre los veo. A Fer y, y a él. Está bueno. Sí. Ay, Dios mío. Estoy la ¿Perdón, señor? se tapando la cámara. Sí. ¿Sí? ¿Y este churro que se equivocó con la UV. ¿Qué ¿Qué te dije. Te ¿Te entra, ya está entrando el personaje. Te dije que <ríe> abogaré los mejores managers. Tantos <ríe> managers chingones que existen en el mundo, como, como Emilio Estefan, como este. ¿Quién más? Como... No, aquí el que se equivocó fue Churro y Churro no es mi manager. Ah, bueno, te dije que te consideras otro chalán. ¡No es chalán! Entonces, ¿qué es, cabrón? Él es un amigo y eh, alguien con quien hacemos la gira. ¡PELUCHE EN EL ESTUCHE! ¡Ah! ¡Ahí está culeros! ¿Ahora sí vamos por unos pinches mariscos o qué? ¡Arre! ¡A huevo y arre. por unas pinches prostitutas! <risa> ¡También! ¡Que bueno, nomás! ¡Que estén buenos! ¡Que estén buenas. Fuerte. Fuerte, señor! ¡Que estén la bueno, nomás! Es ¡Te la pasaste a toda madre mi Junior! Sí, ¡No, no, no, sí! ¡No, no, madre! Ah, no, ya eres TikToker también, acuérdate. Ay, ah, ya. Ay, cabrón, ya eres ¿Qué tal moderno. Mis TikToks? No mames, estás... No me... Te des más incómodo que <risa> Bárbara de Regil. Oye, pero espérate. <risa> Oye, no, Bárbara de Regil sí se pasa, ¿eh? <risa> ¿Por qué? Espérate, pene? mi TikTok, mi TikTok es José-Eduardo-Derves. Ah, güey. Ah, el mío es arroba escorpióngolden. ¿Sabes cuántos TikTok tengo? Cero. Pero ya agarré el nombre. <risa> Sí, no, José ¿Qué te pasa, cabrón? No, no voy a seguir subiendo TikToks, pero te van a gustar más ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Van a subir mujeres? Es más, mira, mira, mira Tengo uno que... A ver, <risa> nada más díganme, a ver si, si les gusta o no Si no, no lo subo A ver Puta madre tira. Tienes tu, tu stock... ¡Y, no mames! ¡Y, viejas encueradas! ¡Y, exponiendo infieles! <risa> ¡Colito! ¡Ay, se cayó! ¿Por qué? Porque ya el otro día pasamos así con un pinche artista Y pasamos por un tope y salieron las... ¡Ja, <risa> <risa> pinche ya, ya están ciscados los mamones Sí, sí, ya se oh, me chingó man, la mullera ves. cuando <risa> nací ¡Bichis mamones, güey! Acuérdense, cuando andaban a pie, culeros sí, cuando hacíamos, Lo hacíamos en un aveo, güey ¡Ja, <risa> ¡Pelucha la escucha ¡La verga! Venga. ¡Chido! No mames. ¿Tu perro A ver? Sí. Muy cagado. No Larry ver. Hernández, mira, ese es tu lugar. Entre Ay, claro. los dos conitos nada más. ¿eh? Así chiquito Chiquita, lo tienes. Mira, mira. Ahí. ¿Sí le alcanzas a ver? Sí. Larry Hernández, así chiquito. Entre los dos conos sí, nada es más. Sí, que voy, a, voy a llegar en una bicicleta. En cambio, mire. Claro. El lugar de aquí de su patrón, mira, a aquí dan hasta el cono, cabrón Es que yo en bicicleta, güey. Ah, con razón. Sí, por Estaba chiquito. chiquito. Llegamos a la vez güey. no no regalar no, la foto para la foto. Sí, señor. Sí, wey. De... ¿Qué? Pues, sí, chingón, cabrón. Estoy muy cagado, Qué güey. Mar, güey. Sí, veo. Yo sí, amigo. Sí, ¿no, Vas a hacer Chido. una fotito nada más, sí, güey. ¿no? Y todo el micrófono una vez, ¿no? Sí, ahorita. ¡Nos despedimos con el grito de guerra! Una, dos, tres! Peluche EN EL, en el estuche! ESTUCHE! ¡Listo, Jorge! ¡Qué cabrones! ¡Te <risa> lo chicaste, hermano! ¡Hace no, no, 10 a diez años lo corté! ¿eh? ¡Qué chingón, cabrón! Desde hace diez años patrocino a Niños con Casa. ¡Qué padre! ¡Corte! ¡Sí, pero déjame, despido! ¡Gracias, pinche! caras de mis miembros, los saluda su dios el escorpión dorado y Julián Álvarez y Sus norteño banda norteño, Ana, presente. <ríe> nos vemos, nos cayó la noche, regresamos al estudio <ríe> Pues qué bueno que viniste que no, la verdad un gustazo, estaba súper emocionada. Ya tenía desde el año pasado que yo me quiero subir al volante, ¿no? Y ahora que me dijeron dije, ay no. <risa> ya, que, ya, ya que te vi llegar y te pusiste la máscara, dije, no me va a acabar. <risa> Lo hice ay, muy es, mal. Eh, no, no. No, me sube. defendí bien. <risa> Disculpe señor, ¿se cagó? ¿Se cagó? Oye, tomémonos sí. una foto. Pero es que <coughs> mi celular se lo dejé no, en el no, hotel. Ahorita, espérame, espérame, nada más quiero hacer una fita. Como que si sí te bajas a la ¿Aquí? ¿Aquí? Ok. A ahí, es ahí está, nos cayó de la noche. Me saludas a los pendejos de Genitalica. Ellos tienen drogas, si necesitas ellos tienen drogas. Ah, si sí, no. Ey marihuana porque es legal. también no... Bueno, ahorita... ¡Ay, puta! Ya, ya, ya, ya valió. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ahorita regreso. Yeah, uh, Dile que ahorita voy para allá. Que me esperen tantito. No, no, después espera, nos vemos. Hola. Mira, está Pepe y Teo 1 y Pepe ¡Oye! y Teo 2. Hola. ¿Cómo estás? Oli, es mucho, mucho gusto. gusto. ¿Qué pedo? Desde... Ay, ya estoy, nos hace madrugar. Qué horror. Y mira, tú estás bien bonito desde temprano. <ríe> De Los Ángeles. Pues nada, estamos aquí cotorreando ustedes a que vinieron. Sí, pues a buscar hombres. Cosas de gays. Ah, cosas, <risa> cosas de gays. Sí. Y ya se los cogieron otra vez, no. Eh, ayer casi, casi casi el Uber. Ah, ayer sí. casi casi, sí, casi se quedó. Uh, California, do not listen to this. Gracias. <risa> <risa> <risa> yeah, Oye, eh, ten cuidado, güey, porque esas uñas se te ven medio femeninas, güey. Van a decir que eres wow. gay. <risa> Andrés. <risa> ¡Mira las mías! ¡Mira las mías! <risa>